Buenas tardes, os estamos invitando a la última de Chayomi a través de Entre los Molinos World Mobile Congress con un producto que tenemos en exclusiva y es un prototipo, así que las características técnicas las he quitado para que no se vean. Dentro de poco haré una review completa.